Serenata, desde una rama quiero salir de mi casa. Está lleno de flores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 ¿Mis rimas? Le preguntó ah, una gallina. Tantas ah, ah, ah, rimas ah, ah, ah, que se arreglaron. Ready.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 Pío pío soy tu amiga Si tú cantas yo me animo A bailar el Pío Pío Pajarito Pío Pío Pío pío sin tu nido Si tú bailas yo me animo A cantar el Pío Pío Pajarito Pío Pío Pío pío soy tu amiga Si tú cantas yo me animo A bailar el Pío Pío A jugar con las burbujas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 Las hormigas que caminan siempre en fila, cuánto. Sin mis dudas Qué curioso es vivir sin preguntar Para mi amiga la hormiga. Para una hormiga. Con un solo dedo. A construir. En familia. <risa> yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo sale así y así. Que cuando quiero entrar. Yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Una casita diminuta, Picasso. Me gustaría hacer otra un poquito más grande. Igual hay mucho lujo para esa hormiga, mira Hagamos una para... ¿Para qué puede ser? Eh, ¿Qué te parece si le hacemos una casita a mi amigo el caracol? ¡Me gusta la idea! Ahora sí, con dos dedos, casa para caracol. Yo tengo una casita que es así y así. Que cuando sale el humo, sale así y así. Que cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos así, así, así. Muy bella la casa del caracol Picasso. Estamos haciendo un vecindario. Parece una ciudad. Yo podría ser el intendente. <risa> ¿Te animas a construir otra? Sí, pero para mi amigo el conejo.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 Tan para él. Ahora me quiero dar un gusto, quiero hacer una casa un poquito más grande porque quiero que entre mi mascota La Coy La Coy Picasso, quiero que entre nuestra mascota Coy con cuatro dedos una casa más grande Yo tengo una casita que es así y así Que cuando sale el humo sale así y así que cuando quiero entrar, yo golpeo así, así. Me lustro los zapatos, así, así, así. ¡Guau, ¡Wow! Picasso! ¿Cuántas casas construimos? ¡Un montón, nena! ¡Ya nos quedamos sin habitantes! ¡No! como sin habitantes? Estamos nosotros que también tenemos que construir nuestra propia casa. ¿Con cuántos dedos ahora, Picasso? ¡Con cinco dedos!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 ¡Es un equipazo, nena! ¡Cuántas casitas, Picasso! ¡Me encanta! Esta es hermosa, te digo, ¿eh? ¡Picasso! ¡Sí! Es muy linda la casita que hicimos. Con cinco dedos, esta casita para nosotros. Pero lamento decirte que le falta algo. ¡Sí, yo te iba a decir eso, nena! ¡Le falta algo! ¡Algo importantísimo! ¡Muy importante! ¡Lo primero que le hace falta a una casa es una buena conexión de Wi-Fi! No, no, Picasso, yo no me refería a eso. No, no, no, no, no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra cosa le puede faltar a esta construcción? Eh, a esta casa. Ah, ya sé. Antes del Wi-Fi, un buen televisor. No, Picasso, no. No me estoy refiriendo a nada material. Me estoy refiriendo a algo que sale desde adentro. Para construir un hogar, una guarida, una familia, necesitamos... Eh... Déjame Picasso a mí, necesitamos amor, lo indispensable para construir siempre. Y para darle amor a esta casa y a las casas de todos los niños y todas las niñas que nos están mirando, yo hice una canción. En mi casa hay palabras, por favor perdón y gracias. Es mi casa una guarida construida con amor. Igual podríamos pedir wifi. No.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 Tantas ganas de verla. casi, casi se te olvida de un importante ritual. Nos reunimos en la mesa, me tengo que concentrar. Tres deseos en secretos y las velas a soplar. Vengan a soplar las velas. ¡Feliz! Cumpleaños feliz, que ¡Feliz! están lindos sentidos. Les por fin y cantamos. Así. cumpleaños ¡Feliz hoy ¡Están lindos! nos dejamos así, la magia de conchas muy ¡Suscríbete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 Esta idea de cantarte para que amanezcas hoy Buen día la alegría, buen día la razón, de sentir juntos la vida de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 ¡Saludan los niños, niños en de, de, de sentir juntos la vida, de cantarnos día a día. ¡Buen día, Lago de ¡Buen día, Señor! Hola. Hoy comienza el nuevo día, hoy te. La vida es de... Yeah. Yo me acuerdo que de día hay sonrisas Porque se despierta esta canción Para soñar En mi casa Hay palabras Por favor Penón y gracias En mi casa Una aguadera Con soñar Con amor El fin que toque el violín Voy a pescar con mi red marinera Y me espera para bailar Loca de risa en la espuma del mar Feo cangrejo, viejo, viejo Ven a mirarte el perfil en mi espejo mirarte el perfil de mi espejo Flaca sirena, buena, buena ven a encantar mi palacio de arena ven a encantar mi palacio de arena un delfín que toque el violín voy a pescar con mi red marinera Espera para bailar, loca de risa la espuma del mundo. La lleva hacia okay. ya la luna viene en palanquín a robar un prisante modelo. Melodías, nacerán una luna azul.